Hoy leemos el cuento Bon Bon de Edgar Allan Poe. Bon, bon es un cocinero y filósofo que siempre está procurando mejorar en sus recetas, pero sin olvidar sus ideas filosóficas. Un día, sin esperarlo, le visita una figura que la adivina que es la personificación de la muerte, y entonces los dos van a tener una larga conversación, Mientras que bom bom ve que su final ha llegado, bebe sin parar. Y aquella forma extraña, mitad persona, mitad fantasma, decide perdonarle la vida. Pero ocurre un accidente. Y ahora vayamos al cuento que espero que te guste. Bom-bom. Un cuento de Edgar Allan Poe No creo que ninguno de los parroquianos que, durante el reino de Frecuentaban el pequeño café en el Cul de sac le en Rouen, esté dispuesto a negar que Pierre Bonbon era un restaurador de notable capacidad. Me parece todavía más difícil negar que Pierre Bonbon era igualmente bien versado en la filosofía de su tiempo. Sus patés de foie eran intachables, pero ¿qué pluma podría ser justicia a sus ensayos sur la nature, a sus pensamientos sur l'âme, a sus observaciones sur l'espirit? Si sus tortillas, si sus flindegwas eran inestimables, ¿qué literato de la época no hubiera dado el doble? Por una idea de bombón que, por la despreciable suma de todas las ideas de los savants, bombón había explorado bibliotecas que para otros hombres eran inexploradas. Había leído. Más de lo que otros podían llegar a concebir como lectura, había comprendido más de lo que otros hubieran imaginado posible comprender, y, si bien no faltaban en la época de su florecimiento algunos escritores de Ruán para quienes su dicha no evidenciaba, ni la pureza de la academia ni la profundidad del liceo, y, a pesar, nótese bien, de que sus doctrinas no eran comprendidas de manera muy general, no se niegue que ellos fuesen difíciles de comprender. Pienso que su propia evidencia hacía que muchas personas las tomaran por... obstrusas. Kant mismo. Pero no llevemos las cosas más allá. Debe principalmente su metafísica a Bon-Bon. Este no era platónico ni hablando en rigor. Aristotélico. Tampoco, a semejanza de Leibniz, malgastaba preciosas horas que podían emplearse mejor inventando un africaseo cru, analizando una sensación en frívolas tentativas de reconciliar todo lo que hay de irreconciliable en las discusiones éticas. Oh, no, Bon Bon era jónico, Bon era igualmente itálico. Razonaba a priori, razonaba a posteriori. Sus ideas eran innatas, o de otra manera creía en George Trevisonda, creía en Besairón. Bombón -bon era, enfáticamente, bombonista. He hablado del filósofo en su calidad de restaurador. No quisiera que ninguno de mis amigos vaya a imaginarse que, al cumplir sus hereditarios deberes en esta última profesión nuestro héroe dejaba de estimar su dignidad y su importancia. Lejos de ello, hubiera sido imposible decir cuál de las dos ramas de su trabajo le inspiraba mayor orgullo. Opinaba que las facultades intelectuales estaban íntimamente vinculadas con la capacidad estomacal. Incluso no creo que estuviera muy en desacuerdo con los chinos, para quienes el alma reside en el estómago. Pensaba que, como quiera que fuese, los griegos tenían razón al emplear la misma palabra para la mente y el diafragma. No pretendo insinuar con esto una acusación de glotonería o cualquier otra imputación grave en perjuicio del metafísico. Si Pierre Bon Bon tenía sus debilidades y qué gran hombre no las tiene por miles. Eran debilidades de menor cuantía, faltas que en otros caracteres suelen considerarse con frecuencia a la luz de las virtudes. Con respecto a una de esas debilidades, ni siquiera la mencionada en este relato, si no fuera, por su notable prominencia, el extremo alto relievo con que asoma en el plano de sus características generales, Hela aquí jamás perdía la oportunidad de hacer un trato no digo que fuera avaricioso nada de eso para satisfacción del filósofo no era necesario que el trato fuese ventajoso para él con tal que se hiciera el convenio de cualquier género término o circunstancias se veía por muchos días una triunfante sonrisa en su rostro y un guiñar de ojos de malicia que daba pruebas de su sagacidad. Un humor tan peculiar como el que acabo de describir hubiera llamado la atención en cualquier época sin que hubiera nada de maravilloso. Pero en los tiempos de mi relato, si esta peculiaridad no hubiese llamado la atención, habría sido ciertamente motivo de maravilla pronto se llegó a afirmar que en todas las ocasiones de este género la sonrisa de Bombón era muy diferente de la franca sonrisa irónica con la cual reía de sus propias bromas o recibía a un conocido. Corrieron rumores de naturaleza inquietante Repítanse historias sobre tratos peligrosos concertados en un segundo y lamentados con más tiempo, y se citaban ejemplos de inexplicables facultades, vagos deseos e inclinaciones anormales que el autor de todos los males suele implantar en los hombres para satisfacer sus propósitos. El filósofo tenía otras debilidades, pero apenas merecen que hablemos de ellas en detalle. Por ejemplo, es sabido que pocos hombres de extraordinaria profundidad de espíritu dejan de sentirse inclinados a la bebida. Si esta inclinación es causa o más bien prueba de esa profundidad, es cosa más fácil de decir que de demostrar. Hasta donde puedo saber, bom, bom no consideraba que aquello mereciera una investigación detallada y tampoco yo lo creo. Pero acceder a una propensión tan clásica no debe suponerse que el restaurador perdía de vista esta intuitiva discriminación que caracterizaba al mismo tiempo sus ensayos y sus tortillas. Cuando se encontraba y se encerraba a beber el vino de Borgoña tenía su honra, y había momentos destinados al Cotitirón. Para él, en Sauternes era el medoc de lo que Catulo a Homero. Podía jugar con un silogismo a probar el Saint-Péry, desenredar una discusión frente a Clos de Bougot, y trastornar una teoría en un torrente de Chambertín. Bueno hubiera sido que un análogo sentido del decoro lo hubiera detenido en la frívola tendencia a que he aludido más arriba, pero no era así. Por el contrario, dicho tratado de filósofo bombón llegó a adquirir a una larga, una extraña intensidad un misticismo como si hubieran profundamente teñido por la diatriba de sus estudios germánicos favoritos. Entrar en el pequeño café del cul de Xac Le Pevre. En la época de nuestro relato era entrar en el sanctum de un hombre de genio, Bombón Era un hombre de genio. No había un solo suscuisinero en Rouen que no afirmara que Bombón era un hombre de genio. Hasta su gato lo sabía y se cuidaba mucho de asustarse o atusarse la cola en su presencia. Su gran perro de aguas estaba al tanto del hecho y, cuando su amo se le acercaba, traducía su propia inferioridad conduciéndose admirablemente y bajando las orejas y las mandíbulas de manera bastante meritoria en un perro. Sin duda, mucho de este respeto habitual podía atribuirse a la apariencia del metafísico, Un aire distinguido se impone, preciso es decirlo hasta a los animales, y mucho había en el aire de restaurador que podía impresionar a la imaginación de los cuadrúpedos. Siempre se advierte una majestad singular en la atmósfera que rodea a los pequeños grandes, si se me permite tan equívoca expresión, que la mera corpulencia física no es capaz de crear por su sola cuenta. Por eso, aunque Bon Bon tenía apenas tres pies de estatura y su cabeza era minúscula, nadie podía contemplar la rotundidad de su vientre sin experimentar una sensación de magnificencia que llegaba a lo sublime. En su tamaño, tanto hombres como perros veían un arquetipo de sus capacidades y en su inmensidad el recinto adecuado para su alma inmortal. En este punto podría, si ello me complaciera, extenderme en cuestiones de atuendo y otras características exteriores de nuestro metafísico. Podría insinuar que llevaba el cabello corto, cuidadosamente peinado sobre la frente y coronado por un gorro crónico de franera con borlas, que su chaquetón verde no se adaptaba a la moda reinante entre los restauradores ordinarios, que sus mangas eran algo más amplias, de lo que permitía la costumbre que los puños no estaban doblados, como ocurría en aquel bárbaro periodo, con el mismo material y color de la prenda, sino adornados de manera más fantasiosa con el abigarrado terciopelo de Génova, que sus pantuflas eran de un púrpura brillante, curiosamente afilagranado y que las hubiera creído fabricadas en el Japón de no ser, por su exquisita terminación en punta y la brillante coloración de sus bordados y costuras que sus calzones eran de esa tela amarilla semejante al satén, que se denomina Eimébil, que su capa celeste, que por la forma semejaba a una pata ricamente ornamentada con dibujos carmesís, flotaba gentilmente sobre los hombros como la niebla de la mañana, y que este ensamble fue el que dio origen a la notable frase de en Neuta la improvisa de Florencia, al afirmar que era difícil decir si Pierre Bombón era realmente un ave del paraíso o bien un paraíso de perfecciones. Podría, como he dicho, explayarme en estos puntos, si ello me complaciera, pero me abstengo. Los detalles meramente personales pueden ser dejados a los novelistas históricos pues se hallan por debajo de la dignidad moral de la realidad. He dicho que entrar en el café del cul del sac le Pebre era entrar en el sanctum de un hombre de genio. Pero sólo otro hombre de genio hubiera podido estimar debidamente los méritos del sanctum. Una muestra consistente en un gran libro balanceábase sobre la entrada. De un lado del volumen aparecía una botella, del otro un paté. En el lomo se leía con grandes letras, «Bom, bom», así, delicadamente se daban a entender las dos ocupaciones del propietario. Al pisar el umbral se presentaba a la vista todo el interior del local. El café consistía tan solo en un largo y bajo salón de construcción muy antigua. En un ángulo se veía el lecho del metafísico. Varias cortinas y un dosel a la griega le daban un aire a la vez clásico y confortable. En el ángulo diagonal opuesto aparecían en familiar comunidad los implementos correspondientes a la cocina y a la biblioteca. Un plato lleno de polémicas éticas y en otra parte una tetera de melanx, un duodécimo. Libros de moral alemana parecían como carne y uña con las parrillas y un tenedor para tostadas descansaba al lado de Eusebius mientras Platón se reclinaba a su gusto en la sartén y manuscritos contemporáneos se arrinconaban junto al asador. En otros sentidos el café de bombón difería muy poco de cualquiera de los restaurantes de la época una gran chimenea abría sus fauces frente a la puerta a la derecha, un armario abierto desplegaba un formidable conjunto de botellas. Allí mismo, cierta vez a eso de medianoche durante el riguroso invierno, bon, bon, después de escuchar un rato los comentarios de los vecinos sobre su singular propensión y echarlos finalmente a todos de su casa, Corrió el cerrojo con un juramento y se instaló malhumorado en un confortable sillón de cuero junto a un buen fuego de leña. Era una de esas espantosas noches que solo se dan una o dos veces cada siglo. Nevaba copiosamente y la casa temblaba hasta los cimientos, bajo las tráfaga de viento que entrando por las grietas de la pared, Corriendo impetuosas por la chimenea agitaban terriblemente las cortinas y desorganizaban sus fuentes de paté y sus papeles. El pesado volumen que colgaba fuera expuesto a la furia de la tempestad crujía ominiosamente produciendo un sonido quejumbroso con sus puntales de roble macizo. He dicho que el filósofo se instaló malhumorado en su lugar habitual junto al fuego. Varias circunstancias enigmáticas ocurridas a lo largo del día habían perturbado la serenidad de sus meditaciones. Al preparar unos ufs a la princesa le había resultado desdichosamente una tortilla a la reina el descubrimiento de un principio ético se malogró por haberse volcado un guiso y, finalmente, aunque no en último lugar, se le había frustrado uno de esos admirables tratos que en todo momento le encantaba llevar a feliz término. Pero a la irritación de su espíritu nacida de tan inexplicable contrariedad, no dejaba de mezclarse algo de esa ansiedad nerviosa, que la furia de una noche tempestuosa se presta a tal manera a provocar. Luego de silbar a su gran perro de aguas negro para que, instalada más cerca de él y de ubicarse intranquilo en su sillón, Bombón bon, no pudo dejar de recorrer con ojos inquietos y cautelosos, esos lejanos rincones del aposento, cuya densa sombra sólo parcialmente alcanzaba a disipar el rojo fuego de la chimenea. Luego de contemplar un escrutinio cuya exacta finalidad ni siquiera era capaz de comprender, acercó a su asiento una mesita llena de libros y papeles y no tardó en absorberse en la tarea de corregir un voluminoso manuscrito cuya publicación era inminente. Llevaba así ocupado algunos minutos cuando... —No tengo ningún apuro, Monsieur Bonbon, murmuró una voz quejumbrosa en la estancia. —¡Demonio! exclamó nuestro héroe enderezándose de un salto, derribando la mesa a un lado y mirando estupefacto el torno. «¡Exactísimo!» repuso tranquilamente la voz. «¡Exactísimo! ¿Qué es exactísimo?» «¿Y cómo ha entrado usted aquí?» vociferó el metafísico, mientras sus ojos se posaban en algo que yacía tendido cuán largo era sobre la cama. «¿Le estaba diciendo?» continuó el intruso sin molestarse por las preguntas que no tengo la menor prisa, que el negocio que con su permiso me trae aquí no es urgente y que en resumen, puedo muy bien esperar a que haya terminado con su exposición. —¿Mi exposición? —¿Y cómo, sabe usted? —¿Cómo puede saber que estaba escribiendo una exposición? —¡Gran Dios! Susurró el personaje con un sonido silbante y, levantándose presurosamente del lecho, dio un paso hacia nuestro héroe mientras una lámpara de hierro que colgaba sobre él se balanceaba convulsivamente ante su cercanía. El asombro del filósofo no le impidió observar en detalle el atuendo y la apariencia del desconocido. Su silueta, extraordinariamente delgada y muy por encima de la estatura común, podía apreciarse gracias al raído traje negro que la ceñía y cuyo corte correspondía al estilo del siglo anterior. No cabía duda de que aquellas ropas habían estado destinadas a una persona mucho más pequeña que su actual poseedor. Los tobillos y muñecas, se mostraban al descubierto en una extensión de varias pulgadas. En los zapatos, un par de brillantísimas hebillas parecían dar un mentís a la extrema pobreza manifiesta en el resto del atavío. Llevaba la cabeza cubierta y era completamente calvo, aunque del occipucio le colgaba una que igual de considerable extensión. Un par de anteojos verdes con cristales a los lados protegía sus ojos de la luz y al mismo tiempo impedían que Bon Bon pudiera verificar de qué color y conformación eran. No se notaba por ninguna parte la presencia de una camisa, pero una corbata blanca muy sucia aparecía cuidadosamente anudada en la garganta y las puntas colgando gravemente daban la impresión... De, que me atrevo a decir, no intencional, de que se trataba de un cura. Por cierto, que muchos otros detalles, tanto de su atuendo como de sus modales, contribuían a robustecer esa impresión. Sobre la oreja izquierda, a la manera de los pasantes modernos llevaba un instrumento semejante al estilus de los antiguos, en el bolsillo superior de la chaqueta se veía claramente un librito negro con broches de acero. Este libro estaba colocado de manera tal que accidentalmente o no, accidentalmente, permitía leer las palabras «Ritual católico en letras blancas sobre el lomo». La fisionomía del personaje era atractivamente saturnina y de una palidez cadavérica. La frente muy alta aparecía densamente marcada por las arrugas de la contemplación. Las comisuras de la boca caían hacia abajo con una expresión de humildad por completo servil. Tenía asimismo sí una manera de juntar las manos mientras avanzaba hacia nuestro héroe. Un modo de suspirar y una apariencia general de tan completa santidad que impresionaba de la manera más simpática. Toda sombra de cólera se borró del rostro del metafísico una vez que hubo contemplado satisfactoriamente el escrutinio de su visitante, estrechándose cordialmente la mano, lo condujo a un sillón. Sería un error radical atribuir ese instantáneo cambio de humor del filósofo a cualquiera de las razones que podían haber influido en su ánimo. Hasta donde pude alcanzar a conocer su carácter Pierre bom -bon. Era el hombre menos capaz de dejarse llevar Por las apariencias exteriores Aunque fueran de lo más plausibles Imposible además Que un observador tan sagaz de los hombres y las cosas No hubiera advertido instantáneamente El verdadero carácter del personaje Que así se habría paso en su hospitalidad Por no decir más la conformación de los pies del visitante era suficientemente notable. Mantenía apenas en la cabeza un sombrero exageradamente alto. Se notaba una trémula vibración en la parte posterior de sus calzones y la vibración del faldón de su chaqueta era cosa harto visible. Juzquése, pues... ¿Con qué satisfacción se encontró nuestro héroe en la repentina compañía de una persona hacia la cual había experimentado en todo tiempo el más incondicional de los respetos? Demasiado diplomático era. Sin embargo, para que se le escapara la menor señal de que sospechaba la verdad, no era su intención demostrar que se daba perfecta cuenta del alto honor que tan inesperadamente gozaba, sino que se proponía inducir a su huésped a que, en el curso de una conversación, le permitiera elucidar ciertas importantes ideas éticas, las cuales, una vez incluidas en su próxima publicación, esclarecerían a la humanidad inmortalizando de paso a su autor, y bien puedo asegurar que la avanzada edad del visitante así como su conocido dominio de la ciencia moral permitían suponer que no dejaría de estar al tanto de dichas ideas. Movido por tan elevadas miras nuestro héroe invitó a sentarse al caballero visitante mientras echaba nuevos leños al fuego y colocaba sobre la mesa de vuelta su primitiva posición algunas botellas de musux. Completadas rápidamente estas operaciones puso su sillón vis a vis, con el de su compañero, y esperó a que este último iniciara la conversación, pero los planes, aún los más hábilmente elaborados, suelen verse frustrados en la aplicación, y el restaurador quedó estupefacto ante las primeras palabras de su visitante. Veo que me conoce usted, bombón, bon, dijo. ¡Ja, ja, ja, ja, Y el diablo, renunciando bruscamente a la santidad de su apariencia, abrió en toda su capacidad una boca de oreja a oreja, para mostrar una dentadura mellada pero terriblemente puntiaguda, y mientras echaba la cabeza hacia atrás, rió larga y sonoramente con maldad. Con un resonar estentorio mientras el perro negro, agazapado, se agregaba al clamoreo y el gato, huyendo a la carrera, se irizaba y maullaba desde el rincón más alejado del aposento. Pero nada de esto fue imitado por el filósofo. Era un hombre de mundo y no rió como el perro ni traicionó su temblor con maullidos como el gato. Es preciso confesar que estaba algo asombrado al ver que las blancas letras que formaban las palabras Ritual Católico sobre el libro, que sobresalía del bolsillo de su huésped, se transformaban instantáneamente en color y en sentido, y que en lugar del título original brillaban con rojo resplandor las palabras Registro de Comanda. Esta sorprendente circunstancia dio la respuesta de Bonbon bon, un tono un tanto confuso que, de lo contrario, creemos, no hubiera tenido. —Pues bien, señor —dijo Bonbon—. Bon. —Pues bien, señor, para hablar sinceramente creo que usted es palabra de honor que es el... «Quiero decir que, según me parece, tengo una vaga, muy vaga idea del alto honor que...» «Oh, ah, sí, perfectamente», interrumpió su majestad. «No diga usted más. Ya me doy cuenta». Y quitándose los anteojos verdes, limpió cuidadosamente los cristales con la manga de su chaqueta y los guardó en el bolsillo. Si Bon Bon se había asombrado por el incidente del libro... Su asombro creció enormemente ante el espectáculo que se le presentó ante él. Al levantar los ojos, lleno de curiosidad por conocer el color de los de su huésped, se encontró con que no eran negros como había imaginado, ni grises, como podía haberlo imaginado ni castaños o azules ni amarillos ni rojos, ni purpúreos o blancos, ni verdes, ni de ningún otro color de los cielos de la tierra o las aguas. En resumen, no solamente Bombón vio claramente que su majestad no tenía ojos de ninguna especie, sino que le resultó imposible descubrir la menor señal de que hubiera existido en otro momento, pues el espacio donde debían hallarse era tan solo, me veo obligado a decirlo, una lisa superficie de carne. No entraba en la naturaleza del metafísico abstenerse de hacer algunas averiguaciones sobre las fuentes de tan extraño fenómeno, y la respuesta de su majestad fue tan pronta como digna y satisfactoria. —¡Ojos, mi querido bombón, ojos! —dijo usted, ojos, ¡ah! —Ah, ya veo. Supongo que las ridículas imágenes que circulan sobre mí le han dado una falsa idea de mi apariencia personal. —Ojos. Los ojos. Pierre bonbon. Está muy bien en su lugar adecuado. —¿Dirá usted que dicho lugar es la cabeza, de acuerdo, si se trata de la cabeza de un gusano? —Igualmente, para usted, dichos órganos son indispensables, pero... Ya lo convenceré de que mi visión es más penetrante que la suya. Hay un gato en ese rincón. Un bonito gato, ¿lo ve usted? Mírelo con cuidado. Pues bien, bombón, bon. ¿Alcanza usted a contemplar los pensamientos? He dicho los pensamientos. Las ideas, las reflexiones que nacen en el pericráneo de ese gato. Ahí tiene. ¿Usted no los ve? «Pues el gato está pensando que admiramos el largo de su cola y la profundidad de su mente. Acaba de llegar a la conclusión de que soy un distinguido eclesiástico y que usted es el más superficial de los metafísicos. Ya ve, pues, que no tengo nada de ciego». «Pero cada uno de mi profesión, los ojos a que usted alude, serían únicamente una molestia y estarían en constante peligro de ser arrancados por una horquilla de tostar o un agitador de brea. Para usted, lo admito, esos aparatos ópticos resultan indispensables. Esfuércese por emplearlos bien, bonbon. Por mi parte, mi visión es el alma». Tras esto el visitante se sirvió vino y luego de llenar otro vaso para bonbon, lo invitó a beberlo sin escrúpulos y a sentirse perfectamente en su casa. Un libro muy sagaz el suyo, Bombón. continuó su majestad dándole una palmada de conveniencia en la espalda una vez que nuestro amigo hubo vaciado su vaso en cumplimiento del pedido de su visitante. Un libro muy sagaz, palabra de honor. Un libro como los que a mí me gustan, pienso. Sin embargo, que su presentación del tema podría mejorarse y muchas de sus nociones me recuerdan a Aristóteles. Este filósofo fue uno de mis conocidos más íntimos. Lo quería muchísimo, por su terrible mal humor, así como por la increíble facilidad que tenía para equivocarse. En todo lo que escribió solo hay una verdad sólida y se la sugerí yo a fuerza de tenerle lastimar verlo tan absurdo supongo Pierre Bonbon que sabe usted muy bien a qué divina verdad moral aludo No podría decir que de veras pues bien fui yo quien dijo a Aristóteles que al estornudar el hombre expedía las ideas superfluas por la nariz «Lo cual es absolutamente cierto», dijo el metafísico, mientras se servía otro gran vaso de musux y ofrecía su tabaquera de rape al visitante. «Tuvimos también a Platón», continuó su majestad declinando modestamente la invitación a tomar rape y el cumplido que entrañaba. «Tuvimos a Platón, por quien en un tiempo sentí el afecto que se guarda a los amigos». —¿Conoció usted a Platón, Bombón? —Ah, es verdad. Le pido mil perdones, pues bien un día me lo encontré en Atenas, en el Partenón. Me dijo que estaba preocupadísimo buscando una idea. Le hice escribir unas palabras. Me dijo que lo haría y se volvió a casa, mientras yo seguía viaje a las pirámides. Pero mi conciencia me remordía por haber pronunciado una verdad aunque fuera para ayudar a un amigo, y volviéndome rápidamente a Atenas llegué junto a la silla del filósofo cuando se disponía a escribir las palabras, dando un capitorazo a la lamba, le hice volver cabeza abajo. Por eso la frase ahora dice lo mismo y constituye, como usted sabe, la doctrina fundamental de su metafísica. —¿Estuvo usted en Roma? —preguntó Bonbon, mientras terminaba su segunda botella de moussoux y extraía del armario una amplia provisión de chambertin. —En Roma solo estuve una vez, Messier Bonbon, solo una vez. —Hubo un tiempo —dijo el diablo—, como si recitara un pasaje de un libro, en que la anarquía reinó durante cinco años en los cuales la república... Privada de todos sus funcionarios, no tuvo otra magistratura que los tribunos del pueblo, y estos carecían de toda investidura legal que los capacitara para las funciones ejecutivas. En ese momento, Messier Bonbon, y solo en ese momento, estuve en Roma, y por tanto carezco de relaciones terrenas con su filosofía. ¿Y qué piensa usted? —¿Qué piensa usted de Epicuro? —¿Qué pienso de quién? —preguntó el diablo estupefacto. —No pretenderá usted encontrar ningún error en Epicuro, espero. —¿Qué pienso de Epicuro? —¿Habla usted de mí, caballero? —Epicuro soy yo. Soy el mismo filósofo que escribió cada uno de los trescientos tratados que aquí celebra Diógenes Laercio. Mire usted. —dijo el metafísico a quien el vino se le había subido un tanto a la cabeza. —Muy bien, muy bien, señor mío, ciertamente muy bien —dijo su majestad al parecer sumamente halagado. —Miente usted —repitió Bonbon—, miente usted, pues bien sea como usted quiera dijo el diablo pacíficamente y bombón después de vender a su majestad en la controversia consideró que su deber concluir una segunda botella de champán como iba diciendo continuó el visitante y como hacía notar hace un momento en este libro suyo mесь bombón hay algunas nociones demasiado fuera de lugar qué pretende usted por ejemplo con todo ese camelo del alma —¿Puede usted decirme, caballero, qué es el alma? —El alma —repitió Bonbon—, remitiéndose a su manuscrito, dijo el metafísico, —Es indudablemente no, señor. Indudablemente no, señor. Indudablemente no, señor. Evidentemente no, señor. Incontrovertiblemente no, señor. —No, señor. Eh, incuestionablemente, el... —No, señor, el alma no es eso. Aquí el filósofo, con aire furibundo, aprovechó la ocasión para dar instantáneo fin a la tercera botella de champán. —Pues entonces, diga usted, señor, ¿qué es el alma? —No es ni esto ni aquello, Messie bombón, repuso pensativo su majestad. —He probado, quiero decir, he conocido algunas almas muy malas y algunas otras excelentes. Al decir esto se relamió, pero como apoyara involuntariamente la mano en el volumen que llevaba en el bolsillo se vio atacado por una violenta serie de estornudos. —Conocí el alma de Cratino —continuó—. Era pasable la de Aristofanes, chispeante Platón, exquisito Platón, sino el poeta cósmico su Platón hubiera hecho vomitar a Cerbero. ¡Puf! Veamos, tuvimos a Nevio, Andrónico, Plauto y Terencio, luego Lúcilo, Catulo, Nasón y Quinto Flaco, querido Quintón. Así lo apodaba yo mientras cantaba un secular para divertirme y yo lo tostaba suspendido de un tridente. Tan divertido, pero a esos romanos les falta sabor. Un griego gordo vale por una docena de ellos, aparte de que se conserva, cosa que no puede decirse de un quirite. Probemos sus auternes. A esta altura, Bombón había decidido mantenerse fiel a Nil Admirari y se apresuró a bajar las botellas en cuestión. Notaba un extraño sonido. Como si alguien estuviera meneando el rabo, pero el filósofo prefirió no darse por enterado de tan indecorosa conducta de su majestad. Se limitó a dar un puntapié al perro y ordenarle que se estuviera quieto. El visitante continuó entonces. Descubrí que Horacio tenía un sabor muy parecido al de Aristóteles y ya sabe usted que me agrada la variedad. Imposible diferenciar a Terencio de Merandro. Para mi asombro, Nasón era Nicandro disfrazado. Virgilio tenía un tonillo nasal como el de Teócrito. Marcial me hizo recordar muchísimo a Aquiloco, y Tito Livio era sin duda alguna Polibio. Aquí, Bombón, mientras su majestad proseguía, observó. Pero si algún penchant tengo, Monsieur Bonbon, si algún penchant tengo es el de la filosofía, permíteme decirle, sin embargo, que no cualquier, que no cualquier caballero sabe cómo elegir un filósofo. Los de estatura elevada no son buenos, y los mejores, si se los descansa bien, tienden a ser un tanto amargos a causa de la hiel. Si no se los descascara, quiero decir, si no se le saca de su cuerpo. —¿Y qué pensaría usted de un médico? —Ni los mencione, por favor. —¡Puf! Y su majestad eructó violentamente. —Solamente probé uno. Ese canalla de Hipócrates olía a asafetida. —¡Puf! Pesqué un terrible resfrío, lavándolo en la estigia y a pesar de todo me contagió el cólera morbo. «¡Qué miserable!» exclamó Bombón. «¡Qué aborto de una caja de píldoras!» Y el filósofo vertió una lágrima. «Después de todo», continuó el visitante, «si un caballero ha de vivir necesita desplegar suficiente habilidad entre nosotros». Un rostro rechoncho indica diplomacia. ¿Cómo? Pues bien, a veces nos vemos bastante apretados en materia de provisiones. Tiene usted que saber que, en un clima tan bochornoso como el nuestro, resulta imposible mantener vivo un espíritu por más de dos o tres horas. Y luego de muerto, a menos de escurrirlo inmediatamente y un espíritu encurtido no es sabroso, se pone a oler. —¿Comprende usted? La putrefacción es de temer siempre que nos envían las almas en la forma habitual. —¡Gran Dios! ¿Y cómo se las arreglan? —dijo el filósofo. En este momento la lámpara de hierro empezó a oscilar con redoblada violencia y el diablo saltó a media de su asiento. Pero luego, con un contenido suspiro, recobró la compostura limitándose a decir en voz baja a nuestro héroe. «Le ruego una cosa a Pierre Bonbon, que no profiera juramentos». El filósofo se zampó otro vaso de champán a fin de denotar su plena comprensión y equiescencia, y el visitante continuó. «Pues bien, nos arreglamos de diversas maneras». La mayoría de nosotros se muere de hambre. Algunos transigen con el escurtido por mi parte. Compro mis espíritus vivient corpore, pues he descubierto que así se conserva muy bien. Pero el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, ¿y qué, el cuerpo? Ah, ya, eso, ya veo. Pues bien, señor mío, el cuerpo no se ve afectado para nada en la transacción, He efectuado innumerables adquisiciones de esa especie en mis tiempos y los interesados jamás experimentaron el menor inconveniente. Vayan como ejemplo Caín y Nemrod, Nerón, Calígula, Dionisio y Pisístrato, aparte de otros mil que jamás sospecharon lo que era tener un alma en los últimos tiempos de sus vidas. Pero, señor mío, esos hombres eran el adorno de la sociedad. Y no tenemos a quien conoce usted tan bien como yo. No se halla en posesión de todas sus facultades mentales y corporales. ¿Quién escribe un epígrama más punzante que él? El... ¿Quién razona con más ingenio? ¿Quién? Pero basta. Tengo ese convenio en el bolsillo. Diciendo eso... Extrajo una cartera de cuero rojo y sacó de ella cantidad de papeles. «Bonbon» alcanzó a ver parte de algunos nombres en diversos documentos. Machiav, Massab, Robespierre y las palabras Calígula, George, Elizabeth, Su Majestad eligió una angosta tira de pergamino y procedió a leer las siguientes palabras. A cambio de ciertos dores intelectuales que es innecesario especificar y a cambio de más de mil luises de oro yo, de un año y un mes de edad, cedo por la presente al portador de este convenio todos mis derechos, títulos y pertenencias de la sombra llamada a mi alma. Y aquí, su majestad leyó un nombre que no me creo justificado a indicar de una manera más inequívoca. Era un individuo muy astuto, resumió. Pero como usted me bombón, se equivocaba cerca del alma, el alma una sombra. Jujuju, <risa> imagínese una sombra, frícase, imagínese una sombra, repitió nuestro héroe, cuyas facultades se estaban iluminando grandemente ante la profundidad del discurso de su majestad. -Imagínese una sombra, frínquense -repitió, que me cuelguen. ¿Y si yo hubiera sido tan estúpido, mi alma, señor? ¿Su alma, Messie bombón, Sí, señor, mi alma es. ¿Qué, señor mío? No es ninguna sombra que me cuelguen. ¿Quiere usted decir, sí, señor, mi alma es, sí, señor? ¿No pretende usted afirmar que mi alma es... Este? «especialmente calificada para un... ¿un qué, señor mío? Un estofado, ah, un sufle, eh, un fricase de veras, y fricando veamos un poco, mi buen amigo, si la dejaré a usted, haremos un trato», y el filósofo palmeó a su majestad en la espalda. «Semejante cosa es imposible», dijo este último calmosamente, mientras se levantaba de su asiento. El metafísico se quedó mirándolo. —Tengo suficiente provisión por el momento —dijo su majestad. —¿Cómo? —Y en cambio carezco de fondos disponibles. —¿Qué? —Además no está bien de mi parte que, caballero, que me aproveche, de su triste y poco caballeresca situación en este momento, y con esto el visitante saludó y se retiró. Sin que pueda decirse exactamente de qué manera, pero, en un bien pensado esfuerzo por arrojar una botella al villano, se rompió la fina cadena que colgaba del techo y el metafísico quedó postrado por el golpe de la lámpara al caer. Fin